Bien traders, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos, bueno me complace abrir las puertas a los que quieran invertir Les voy a prometer un 5% mensual sobre la inversión, voy a recibir inversiones desde 200 dólares Lo pueden ir escalando de a 200 ...para luego formar una cuenta de $400... ...y así sucesivamente irle sumando a $200... ...debo aclarar que cada vez que le sumen a la cuenta de $200... ...yo les voy a dar, les voy a, a depositar... ...el porcentaje de rendimiento ya generado... ...recuerden que es sobre el 5% de la inversión... ...voy a ir aquí a la calculadora... ...del interés compuesto... Quiero que ustedes se den cuenta el potencial, son 200 dólares, esto no lo encuentran en Darwines yo lo iba a hacer a través de Darwin's, pero Darwin's cobra demasiado dinero, cobra mucho dinero. Vamos a hacerlo por 12 meses, bueno vamos a hacerlo por 6 meses, 200 dólares sobre el 5%, esto es interés compuesto, esto es como funcionan realmente los negocios, el primer mes... Ya vas a tener el 5%, el segundo mes el 10%, el tercer mes el 15% de rendimiento. Traders, esto es un regalo solo para los estudiantes más aplicados, más disciplinados, que estudien, que me envíen los análisis. Es solo para los estudiantes, yo no lo voy a abrir a otras personas, ¿listo? 21%, 27% y 34%. Ningún banco, ningún negocio les genera el 5%. Bueno, hay negocios que generan el 5%, pero por ahí cada seis meses. Los bancos te devuelven como el 1% o si te digo te devuelven el 0.5%. Entonces, este es el potencial del interés compuesto. Si yo vengo y le agrego solo 400 dólares, cada vez pueden ir sumando, pueden ir depositando más. Pero les repito, cada vez que depositen, yo les voy a... A depositar el dinero ya generado sobre la inversión Entonces empiezan con 400 dólares El primer mes obtienen 420 dólares El segundo mes 441 dólares El tercer mes 463 dólares Y así sucesivamente Obviamente al aumentar el porcentaje Al aumentar no el porcentaje Sino al aumentar la cantidad de la cuenta Vas a obtener mayores beneficios Miren que es escalable esto es un negocio, hay que reinvertirle al negocio. Entonces, si tú tienes, si tú empiezas con 200 dólares, que es lo mínimo que tienes que empezar en una cuenta real de trading, de hecho yo sugiero 500 dólares, pero como yo soy el que lo voy a gestionar, yo esto se lo voy a sumar a mi cuenta de trading, de esta forma voy a poderles entregar el 5%, porque me están preguntando, pero ¿cómo le vas a hacer máster? Pues así, haciendo un negocio. Planificando un negocio. Entonces van a tener 510 dólares. Es escalable. Es preferible. Tener el dinero trabajando para ustedes. En un rendimiento del 5%. Que entregárselo al banco. Que guardarlo en su casa. Es un rendimiento que yo le estoy prometiendo. Nunca vas a salir negativo. Nunca. Porque siempre te voy a entregar ese 5% a nivel mensual. Obviamente irá sumando. Si yo aquí le pongo ya. Cuando lo escales a $600, miren cómo los números aumentan solo por, subirle el, el, por sumarle más dinero a la cuenta. Esto es un negocio, repito una vez más, no te vas a hacer rico con $200, no te vas a hacer rico con $300. Pero a través del interés compuesto de recibir un 5% de rendimiento, lo vas a poder lograr. ¿Cuál es mi objetivo? Que al final logres tener una cuenta muy grande para que cuando pases la cuenta demo me la muestres y yo te diga ok estás apto para pasar a cuenta real puedas tener un capital inicial para invertir en tu propio negocio y entender cómo se escala el negocio por eso tienes que pasar primero por la cuenta auditada demo recuerden que yo ya genero sobre el 20% mensual traders es algo que me ha costado años y les quiero entregar esta, esto a ustedes porque son mis alumnos, porque quiero verlos tranquilo, quiero verlos estudiando de manera tranquila, enfocadas en su cuenta demo, mientras que están generando una rentabilidad sobre el 5% mensual. Entonces, ese escalabre es una ganancia total de 200 dólares. Mira que ya la cuenta llega a 800 dólares cuando ya inviertes. Esos 600 dólares. Entonces, si yo aquí le agrego que el máximo que puedes agregar a tu cuenta en inversión conmigo son 1,000 dólares. Vamos a darle aquí 1,000 dólares. Mira cómo se escala. El primero obtienes 50 dólares. El segundo mes ya obtienes 100 dólares el tercer mes 157 dólares aquí ya estamos hablando de negocio esto es lo máximo que vas a poder invertir conmigo y solo van a ser para los alumnos que estén activos entonces traders otra aclaración más cada vez que quieras sumar 200 dólares más a la cuenta yo te voy a entregar el porcentaje que ya has generado que ya has obtenido digamos si empezaste con 200 dólares y ya llevas tres meses tres meses, pues te voy a entregar el 15% de rendimiento sobre la cuenta, apenas hagas el depósito, ya tu cuenta se va a convertir en 400 dólares, cuando ustedes quieran retirar todo el capital, lo que invirtieron absolutamente todo con el capital inicial, me tienen que avisar un mes con anticipación, un mes antes, es un mes hábil para que yo les devuelva todo el dinero, al hacerlo, al hacerlo, tengo que devolverles todo el dinero. Si ustedes quieren retirar la base, repite una vez más, la base, tendrán que hacerlo con toda la base. O sea, si depositaste 200 dólares el primer mes y luego depositaste otros 200 dólares, tienes 400 dólares. Y quieres retirar esa base que invertiste, vas a tener que retirar todos los 400 dólares. Es así de simple, te llevas todos los 400 dólares. Y cada vez que le sumes a la cuenta otros 200 dólares, yo te voy a entregar el porcentaje que ya obtienes, que ya has ganado. ¿Por qué plataforma lo voy a hacer? Lo voy a hacer por Skrill. Por Skrill. ¿Para qué? Para no tener problema con ningún broker, para que te llegue de manera efectiva el pago, para no tener que pasar por bancos. Va a ser directamente por Skrill. Igualmente voy a recibir los depósitos, de inversión por Skrill. Entonces, ¿queda claro todo? Recuerda, mira otra vez el video, dudas o preguntas por interno. Nadie te promete el 5%. Mi idea es ayudarte a escalar el negocio. Mi idea es que relajes tu mente y ya puedas tener un capital invertido generando un 5% mensual. Que Esto no lo vas a encontrar como me decía un alumno, ni siquiera lo vas a encontrar en Darwin's. Ni siquiera es en Darwin. Y lo vas a hacer directamente conmigo y mi metodología. Ya conoces mi cuenta auditada. Ya conoces la estrategia. Un potencial muy grande hay aquí detrás. Para los que vayan a invertir va a ser. Miren traders. Desde hoy abro puertas hasta el día miércoles. Miércoles de esta semana tienes para depositar tus primeros 200 dólares. Luego cierro las puertas y la vuelvo a abrir un mes después, un mes después, ¿ya? Solo para las personas que están activas en la mentoría personalizada. Entonces, no me digan que no pueden con 200 dólares que me decía un alumno, porque entonces yo no entiendo cómo vas a hacer cuando seas rentable y no tengas el dinero para invertir en una cuenta real, si inviertes esto de una vez, vas a tener dinero guardado para cuando vayas a hacer la transición a cuenta real, ya tengas tu capital inicial y tras derecho el porcentaje de beneficio que yo te estoy entregando. Entonces estás invirtiendo en ti y estás invirtiendo en tu negocio. Entonces traders, tienen hasta el día miércoles dudas o preguntas por interno y vamos a darle con toda y vamos por esos profit y vamos por esos porcentajes de beneficio. Recuerden, hay que enamorarse del dinero, el dinero solo es una herramienta para alcanzar nuestros sueños, pero el dinero hay que saberlo poner a trabajar para nosotros, no hay que tenerle miedo a tener dinero, eso es una, un código profundo que viene en nuestra mente, que viene de nuestra familia, que no hay que tenerle miedo al dinero, porque hay dos, hay dos posibilidades, o pones a trabajar el dinero para ti, o trabajas por dinero. ¿Listo, traders? Entonces, un gran abrazo y nos vemos en el chat en privado.